Hola, recibo una calurosa bienvenida desde Washington. Soy Silvio González, diplomático del Departamento de Estado. Me gustaría saludar a nuestra audiencia reunida en la Embajada de Estados Unidos en Quito, al igual que todos los que nos siguen. Antes de comenzar, los invito a enviar sus preguntas a los panelistas mediante el icono con el chatbox, junto a la pantalla. También nos pueden enviar sus preguntas vía Twitter usando el hashtag etiqueta Derechos Discapacitados. Durante la última década, los derechos de las personas con discapacidad han tomado una mayor importancia y hoy forman par, una parte integral de la diplomacia de los derechos humanos. Esto es el resultado de décadas de esfuerzos para mejorar los derechos de las personas con discapacidad en Estados Unidos. Desde la Ley de Rehabilitación de 1973, así como la Ley de Estadounidenses con Discapacidades de 1990 y hasta las campañas en curso, las coaliciones se han unido para abogar en favor de la defensa de los derechos y para ampliar las oportunidades para las personas con discapacidades. El resultado ha sido una visible transformación de los espacios públicos y de las instalaciones en los centros de trabajo y las escuelas. Asimismo, las actitudes sociales también han cambiado reconociendo la habilidad de las personas con discapacidades para determinar el curso de sus vidas. Estos cambios se llevaron a cabo gracias a la actividad de las organizaciones de personas con discapacidades, conocidas en inglés como Disabled Persons Organizations o DPOs. En abril de 1977, ya hace 40 años, estas organizaciones impulsaron al gobierno de Estados Unidos a aprobar reglamentos para la aplicación en pleno de la Ley de Rehabilitación de 1973. La sección 504 de la ley prohíbe la discriminación producida al no brindar igual acceso a los servicios públicos en base a la discapacidad. Es una provisión que identifica los derechos de los, de los discapacitados con los derechos civiles en el contexto jurídico. Durante la charla, tendremos la oportunidad de conversar sobre el impacto de la actual generación de líderes en derechos de las personas con discapacidades en la sociedad estadounidense con nuestros invitados. Ellos escribirán su experiencia en el impulso y apoyo a los derechos de las personas con discapacidades. Nuestros invitados en el panel son Diego Mariscal y Conchita Hernández. Diego es director ejecutivo de Together International, donde, donde enseña a otros sobre la identidad de las personas con discapacidades. Diego ha colaborado con el Departamento de Estado el Banco Interamericano de Desarrollo, las Naciones Unidas e importantes compañías tecnológicas para lograr una mayor participación entre los jóvenes en cuestiones de discapacidad. Diego nació con parálisis cerebral en Nueva Orleans, pero criado en Monterrey, México. Tenemos también a Conchita Hernández. Nacida en México, Conchita se crió en California. Ella defiende la causa en favor de los niños invidentes y de sus padres en las escuelas públicas tanto como maestra para invidentes en la ciudad de Washington, así como directora de la Academia NFB Bell. Conchita tiene experiencia como consejera de rehabilitación y es presidenta de la organización METAS, que significa mentoría, participación y enseñanza a todos los estudiantes, que es una organización sin fines de lucro que capacita a educadores que trabajan con estudiantes invidentes y estudiantes con otras discapacidades a nivel internacional. Bienvenidos. Muchas me gustaría eh, empezar haciéndoles una pregunta inicial. ¿Cómo describirían su papel o misión apoyando a los derechos de las personas con discapacidades? Eh, pues yo pienso que es sumamente importante seguir la misión de ser accesibles y que las personas con discapacidad se sientan líderes de su propia vida. Muchas veces nos dicen como gente con discapacidad, qué es lo que tenemos que hacer, agencias, maestros, y para nosotros ser nuestros propios líderes de nuestras propias vidas y movimientos. Y como mencionaste, el, la, estas leyes no solo pasaron porque sí, hubo mucha gente con discapacidad que luchó para que vinieran a hacer. Entonces, yo siento que mi rol es seguir ese movimiento que nos han heredado muchas personas para seguir um, teniendo derechos para gente con discapacidad. Yo creo que es muy importante, estoy totalmente de acuerdo con Monchita, pero yo creo que es muy importante diferenciar que nosotros escogimos esos roles que tenemos. Mm -hmm. Muchas personas con discapacidad pueden sentir la presión de que ellos tienen que liderear sus derechos o ellos tienen que luchar. Y la verdad es que esa puede ser mucha presión, sobre todo para un joven con discapacidad que tal vez no quiere entrar en el rango de discapacidad. Es muy importante que nosotros reconozcamos que nosotros escogimos trabajar en este, en este esfuerzo y en este ámbito. Y en eso yo creo que mi responsabilidad y como dice Conchita, ¿no? Es realmente el festejar nuestra discapacidad y el decir, ¿sabes qué? La discapacidad. No es un problema, no es algo que tenemos que esconder, no es algo que tenemos que curar. Si nosotros no podemos ser incluidos en una sociedad, no es problema de las personas con discapacidad, es problema del gobierno o de la sociedad que no tienen la infraestructura necesaria para ayudar a las personas con discapacidad. Muchas gracias, Diego Conchita, muy interesante. Este es un buen momento para, para conversar con el público que nos acompaña desde Quito. Hola, Quito. Me gustaría invitar a Miguel Santillán, presidente de la Federación Ecuatoriana de, so de Deportistas Sordos del Ecuador. Que diga unas palabras e invite a los participantes de allá a presentar sus preguntas y comentarios. Muchas gracias. Eh, a la embajada estamos aquí en la charla y podemos conversar. Mi nombre es Miguel Santillán. Eh, soy presidente de la Federación de Discapacidad para Sordos en Ecuador. Trabajo con el deporte, apoyo. Y bueno, mucho antes... El Ecuador eh, tuvo discriminación, tuvo poca inclusión y todo ello, pero ahora en nuestro país tenemos ya una política diferente. Hemos empezado alrededor desde de 2008, desde el cambio de la constitución, de las leyes de discapacidad y todo lo que hemos empezado como política de Estado, como política de gobierno, en la cual la ley nos faculta para que el Ecuador comience a trabajar en la discapacidad y en la discriminación que se ha venido dando. Entonces, ahora, por ejemplo, en las personas sordas ya tenemos lenguaje de señas, tenemos los intérpretes, el apoyo para las personas con discapacidad, la infraestructura para otras discapacidades y la inclusión en general. Muchas gracias eso como bienvenida. Muchas gracias, Miguel. Eh, ¿Tienes alguna pregunta de la, de la audiencia? Claro que sí. Ahora la pregunta es, eh, ¿qué estamos nosotros? ¿Seguimos discriminando? La pregunta es para cada uno. ¿Seguimos discriminando? Sabemos qué es discapacidad porque realmente es un concepto que se maneja desde toda la sociedad. Entonces necesitamos promover el término discapacidad y saber qué implica cada uno de eso para que el movimiento se siga promocionando y la discapacidad no tenga esa discriminación que ha venido teniendo desde hace mucho tiempo. Ahora está mejorando, pero necesitamos saber qué es. Por eso la pregunta es, ¿seguimos discriminando? Sabemos que es discapacidad, sabemos que es inclusión. Gracias. Perfecto. Diego. Uy, es una pregunta muy compleja. <risa> eh, yo creo que, que sí, que realmente sí, incluso en Estados Unidos, sigue abriendo. Eh, ahorita, por ejemplo, vengo de, de pelear con una, una infraestructura que se hizo de gobierno. El gobierno invirtió un millón de dólares en una, en una incubadora, que se supone que era una incubadora incluyente para minorías. Y resulta que esa incubadora, incluyente e inclusiva no es accesible para personas con discapacidad. Entonces, realmente empezamos a ver que incluso en lugares como Estados Unidos, que se supone que tienen leyes muy preestablecidas, hay problemas de inclusión. Yo creo que eso fundamentalmente es porque las personas con discapacidad no tienen puestos de liderazgo y no tienen puestos de influencia. O sea, realmente todas las personas que hicieron las decisiones de la incubadora no son personas con discapacidad. Entonces, yo creo que ustedes tienen un avance porque, bueno, el presidente, pues, está en silla de ruedas, ¿no? Entonces, eh, creo que eso, es, eso muestra un, un avance, ¿no? Claro que hay mucho por hacer, claro que hay mucho que se tiene que trabajar, pero, eh, yo creo que, que ustedes están posicionados en una posición de liderazgo. Sí, ¿Te gustaría añadir algo, Conchita? Sí, yo pienso que no es un proceso delineado. Por ejemplo, no hay como discriminación, hacemos leyes y se acaba la discriminación. Es un proceso constante que tenemos que seguir trabajando. Um, yo trabajo como educadora y desde la inclusión en el preescolar, si educamos a los niños, ellos, miran a la discapacidad como lo debemos de mirar, como una característica. Ellos tienen un compañero que usa silla de ruedas o un compañero invidente y para ellos es, oh, OK, es mi amigo Pedro. O sea, no es el niño que usa silla de ruedas. Es, oh, sí, yo conozco a Pedro. Cuando ellos crecen y son adultos, se sienten que pueden ser parte de la sociedad. Ambos las personas sin discapacidad saben cómo interactuar y las personas con discapacidad saben cómo ser parte de la sociedad. Entonces, es un proceso constante que si dejamos de trabajar porque decimos, oh, ya no hay discriminación, Ahí es cuando es el, el, la peor cosa que podemos hacer. Entonces, es un proceso. Incluso, como estaba diciendo Diego, muchas veces yo pienso que se mira como Estados Unidos como un lugar de el ejemplo. Pero aquí hay mucha discriminación también. Y muchas veces otros países, países en Latinoamérica nos pueden enseñar bastante, um, como los diferentes activistas que han sido en silla de ruedas de los puentes de Latinoamérica. O sea, ha habido muchas cosas buenas que han salido y es parte de tener esa conversación de cómo todos podemos recaudar nuestras ideas y seguir adelante, porque nunca va a acabar el trabajo. Y tomando el hilo de esta conversación, invitamos a Quito, eh, al público de Quito, si tiene alguna pregunta. Sí. Um, hola, eh, mi nombre es David Krupa. Gracias por tenernos todos aquí. Uh, me gustaría seguir en el tema de discriminación. El presidente Trump ahorita mantiene un fuerte y preocupante, en mi opinión discurso anti-immigrante, eh, ¿cuál es la política de proteger y fomentar los derechos que incluso estamos celebrando ahorita de la ley eh, de rehabilitación para inmigrantes no do documentados con discapacidad en los Estados Unidos? Bueno, eso creo que es una pregunta para Silva. Este, muy buena pregunta la que haces. Este es algo que eh, tendríamos que ver, eh, no tengo no tengo la capacidad para indicarte una respuesta concreta. Podemos este, chequear y, y por verte una respuesta con, mediante nuestra embajada en Quito. So, yo sé un poquito sobre esa información. Entonces, una persona que está dentro del país sin documentación todavía aplica la ley de Americans with Disabilities Act o um, el, la ley para discapacitados americanos. Entonces, no importa el estado legal, esa ley todavía aplica en las facilidades, en las escuelas, en lugares públicos, en todos los ámbitos. La ley de rehabilitación también aplica, pero ciertas partes. El programa de rehabilitación donde recibe servicios para poder estar empleado y para poder ir a la escuela, eso no no, no es parte de, no sirven a gente sin documentación, pero todo lo demás, las leyes de protección, de discriminación, todo protege también a la gente sin documentación. Gracias, David, por tu pregunta. Y como te dije anteriormente, podríamos chequear y darte una, una respuesta más concreta eh, después del programa. Y ahora veamos este, preguntas que nos han llegado en línea. Eh, les recordamos a aquellas personas que quieren enviar sus preguntas al chat box y vía Twitter usando el hashtag o la etiqueta Derechos Discapacitados. Primera pregunta en línea, veamos. Este, pregunta, eh, ¿cómo no solamente las personas con discapacidades, sino también el público en general, sus familias, sus escuelas, sus comunidades, la fuerza laboral, se ha beneficiado de las oportunidades concedidas por las leyes y reglamentos por el cambio de las actitudes públicas, el cambio de las, en las prácticas empresarial, empresariales, etcétera? No sé con Diego. Sí claro eh, bueno es muy buena pregunta. yo creo que fundamentalmente el incluir a personas con discapacidad te da una ventaja en cuanto a diversidad, en cuanto a un cambio de, de perspectivas te, te hace pensar en cuestiones más innovadoras. Un ejemplo muy claro es por ejemplo las puertas de los supermercados. Las puertas de los supermercados tienen sensores, son accesibles para personas con discapacidad, pero también son accesibles para, personas, para madres embarazadas, para personas que cargan cosas pesadas, cosas así. Ese es un ejemplo. También eh, otro ejemplo muy claro es las banquetas que existen en, sobre las calles. Son principalmente pensadas para personas con discapacidad, pero también apoyan a personas que no tienen discapacidad. Como esos hay muchos ejemplos de cómo si creamos políticas incluyentes, inclusivas, no solo para personas con discapacidad, sino también para mujeres, para minorías y para diferentes grupos sociales, nos beneficiamos todos, no nada más las personas con discapacidad. No sé si quieres añadir algo, Conchita. Sí, o sea, exactamente lo que dijo Diego. Y personalmente, yo pienso que yo, es, yo estoy haciendo lo que estoy haciendo por las leyes que existen. O sea, yo no pude ir a, o sea, yo fui a la escuela, estoy ganando mi doctorado. No pude haber hecho esas cosas si no fuera por las leyes que dicen que yo tengo que ser parte de la educación pública. No me pueden negar servicios. Uh, mis padres se vinieron a este país porque, ellos creían que eso no era posible donde estaban viviendo en México. Entonces, definitivamente, las leyes cambiaron la posibilidad de lo que yo puedo hacer como individuo. Y también, como dijiste, es sumamente importante, no solo las leyes, porque las leyes solo cambian tal cosa, pero cambiar la conciencia del público. Y las leyes ayudaron a cambiar esa conciencia para que la gente sea más, acep acepte a la gente, para que, Colaboren juntos en trabajos, entonces eso es muy importante. Perfecto, pasemos a una pregunta, nos ha llegado del, del, del chat box. ¿Qué contribuciones o medidas se requieren del gobierno, de la sociedad civil y del sector privado para lograr resultados exitosos? ¿Hay algún ejemplo que ustedes puedan citar de su propia experiencia? Bueno, sí, yo tengo un ejemplo, y perdón que estoy empezando sí, sí. a las preguntas, <risa> pero tengo un ejemplo muy claro de que yo este, eh, participé en una obra de teatro en México, de hecho. Y en la obra de teatro, yo tenía que ser una persona, eh, yo tenía que ser la muerte, ese era mi papel, la muerte. Entonces, tenía, hablaba con una voz su Y al final de la obra, se acerca un señor y me dice, ay, qué buen papel hiciste. Y yo le contesto, muchas gracias, lo único malo es que me voy a quedar sin voz al final de la función. Y me dijo, no, no, no, deja tú la voz, el caminar es lo que está increíble. Entonces, ese es un ejemplo de cómo el director de la obra incorporó mi discapacidad como parte fundamental del personaje de la muerte. Entonces, realmente el rol de los gobiernos y de las empresas públicas y privadas, es el otorgar a personas con discapacidad con las mismas oportunidades que las personas que no tienen discapacidad tienen derecho a. Yo, por ejemplo, crecí con un hermano que no tenía discapacidad. Cuando él manejaba, yo manejé. Cuando él tendía la cama, yo también tendía la cama. Cuando él lavaba los platos, yo también lavaba los platos. Eso es un ejemplo muy fundamental de cómo Todas las personas, independientemente de tener discapacidad o no, tenemos derecho a las mismas uh, oportunidades. ¿no? Sí, para añadir de lo que dijo Diego, es sumamente importante que el gobierno y los negocios desde el principio tomen en cuenta la discapacidad, porque lo que pasa ve muchas veces es toman decisiones y luego al final deciden o oh, ahora cómo lo vamos a hacer para la gente con discapacidad. Lo que pasa es que es algo hecho mal, hecho sin, sin pensar en cómo va a funcionar todo junto. Bien. Entonces, parte de eso, como dijo Diego antes, es traer a la gente con discapacidad que sea parte del liderazgo para que desde el principio se piense cómo se van a hacer las leyes, cómo se va a hacer la infra infraestructura. Y así podemos seguir adelante y hacer todo mejor con todos desde el principio. Hay muchísimas organizaciones de discapacidad, y esto yo no, no, no lo comprendo, y esto es un error de gobierno, de sociedad. Hay muchísimas organizaciones no gubernamentales que trabajan la discapacidad y no tienen a personas con discapacidad como líderes. Si yo te digo, creamos una organización de mujeres y son puros hombres en la organización, la gente se enojaría un poco, ¿no? Y se cuestionaría un poco la legitimidad de la organización. ¿Por qué eso no pasa con personas con discapacidad? Y ese es un rol de gobierno que está permitiendo que esas organizaciones existan. Es un, es un rol de la sociedad que no está presionando a las personas con discapacidad. Y es un rol también de los medios que no están resaltando la incoherencia que existe en ese problema. Y es la conciencia de la sociedad piensa que la gente con discapacidad no puede. Entonces, si eso es lo que pensamos como base, vamos a contratar a gente sin discapacidad para ser líderes de la gente. Entonces, eso es algo que tenemos que cambiar. Incluso el programa que yo estoy estudiando es en educación especial, cómo trabajar con estudiantes um, con discapacidad. Y no tienen ningún maestro en la facultad que tiene discapacidad. Y eso no no es no está bien y no es algo que debemos de aceptar como pues así son las cosas. Quizás esto nos dé oportunidad a la segunda a la pregunta siguiente que tiene que ver con esto, ¿no? ¿Qué lecciones hemos aprendido a la defensa, aplicación y cumplimiento de las leyes en la comunidad de personas con discapacidades y para el público en general? Creo que estaban tomando un poco esa mm -hmm. esa sí. sí, sí, o sea, si si hacemos una decisión sobre cualquier cosa y la gente que sobre qué afecta más, no es parte de la conversación, qué tipo de, de decisión es. Y se dice en inglés mucho, nothing about us without us, que quiere decir nada sobre nosotros sin nosotros. Entonces, es una frase muy poderosa que como gente como discapacidad ya no queremos ser custodios, no queremos estar en instituciones o okay, que... Gente decida nuestra vida, nosotros queremos decidir por nosotros mismos qué es lo que vamos a hacer y en qué, qué dirección es. Y tal vez no es la que la gente arriba quiere, pero eso no es importante, es qué es lo que la quiere, qué quiere la gente con discapacidad. Sí, es, es muy importante. Yo estuve en un evento, les estaba comentando, eh, muy importante internacional, eh, la, la semana pasada, que era un evento específicamente para personas con discapacidad y el evento era en un estadio que no era accesible. O sea, realmente, una, un evento de personas, para personas con discapacidad en un estadio que no es accesible, eso te habla de la incoherencia y del problema de la sociedad de no poner a personas. Porque aunque decimos que apoyamos a personas con discapacidad, si realmente quieres apoyar a personas con discapacidad, deja que ellos tomen las decisiones hay una frase en inglés que se usa mucho también que se llama, pass the mic. Entonces, mucha gente dice, yo estoy hablando por las mujeres, o yo estoy hablando por la gente con discapacidad. Claro. Y es, pasa el micrófono. O sea, si sí. tú no eres la persona, pasa el, el, la voz a la gente que en realidad afecta. Y apoya, apoya uh -huh. realmente. Porque sí necesitamos apoyo, pero se trata de apoyar. No se trata de hablar en vez de la persona. Uh -huh. Quizás sería interesante escuchar un poco más adelante acerca de sus experiencias de cómo de, de mover de ley a acciones también y cómo se informa, digamos, a las personas que tal vez tengan buenas intenciones en hacerlo. Pasemos a, a, a Quito de nuevo, a nuestra eh, audiencia en Quito, para hacer, para tener un, un par de preguntas más, si es posible. Hola, ¿cómo estás? Te saluda Kimberly Montalvo de parte de Fotosentidos, un proyecto para fotogra eh, de fotografía para personas con discapacidad visual. Eh, y justamente la pregunta viene acerca de lo que se estaba tratando. Y es el hecho de que, claro, hablamos de política, hablamos de leyes y estamos claros que tenemos un avance, que hemos conseguido algo. Pero, ¿qué pasa con las sociedades? O quizás aquellas personas que no tienen relación directa con una discapacidad. Eh, ¿Cómo podemos ver nosotros el avance o quizás el retroceso en cuanto a la aceptación a las discapacidades? Okay, gracias. No sé si Conchita. And lo que yo he visto en diferentes modos, no solo con la discapacidad, es cuando tú le enseñas a la gente con discapacidad su historia, uh, lo que ha pasado, les das un sentido de empoderamiento. Y ese es un sentido que te hace tener energía para seguir haciendo el trabajo. Y ha pasado. Por ejemplo, en Estados Unidos, con los derechos de las mujeres, con los derechos de los afroamericanos, con los derechos de muchas diferentes minorías. Y yo pienso que tiene que ser algo en, en, en cada país individual dirigido por gente con discapacidad para que sea algo que va a dar fruto. ¿Y cómo se hace eso? Enseñarle a la gente con discapacidad de la historia. O sea, cuando yo aprendí de todo lo que sufrió la gente y sigue sufriendo y cómo diferentes organizaciones trabajaron juntas y cómo se formó en Estados Unidos esta idea de estar orgulloso de la discapacidad, me cambió completamente la forma en que yo pensaba sobre mi discapacidad y me hizo sentirme empoderada. Y con eso yo puedo llegar a mucha gente porque es algo que me siento, siento muy, muy fuerte. Entonces, si dejamos que la gente con discapacidad tome la iniciativa y aprendan y empoderarlos, yo pienso que esa es la forma de expandirlo por el país, porque hay gente con discapacidad en todas partes, sea ciudad, sea rural. Entonces, yo pienso que esa es la forma de hacerlo. Yo estoy totalmente de acuerdo, yo creo que el rol histórico es muy importante y el entender la historia y el entender qué han hecho generaciones detrás de nosotros es sumamente importante. Eh, eso por un lado. Y por otro, yo creo también que es, yo me atrevo a decir que es muy preocupable que una sola persona no conozca a alguien con discapacidad. La, la, la verdad es que las personas con discapacidad son la minoría más grande del mundo. Un billón de personas existen con discapacidad. Entonces, la probabilidad de que no conozcas a nadie con discapacidad es muy poca. El problema es que no hablamos sobre la discapacidad que hay un estigma social de la discapacidad. La gente tiene pena de hablar de la discapacidad, de decir, yo no, yo tengo dislexia o yo tengo depresión o yo tengo algún tipo de discapacidad invisible. Entonces, el rol de la sociedad y de los maestros también es fomentar esas discusiones y hablar sobre la discapacidad. ¿Cómo lo puedes hacer? Bueno, cuando estás hablando de historia, incluir la discapacidad. Cuando estás hablando de diferentes problemas sociales, incluir temas de discapacidad. Realmente hacer que la discapacidad sea parte de la conversación día a día. Pero si evitamos hablar de la discapacidad, si tenemos vergüenza hacia la discapacidad, realmente retrocede un poco el, el movimiento y el aceptamiento hacia las personas con discapacidad. Y añadiendo a ese punto, Pienso que donde de veras podemos tener impacto grande es en las escuelas primarias. Si como país nos comprometemos a aceptar a estudiantes con discapacidades en las escuelas públicas, capacitar a los maestros, eso va a ser una grande diferencia. Yo estoy trabajando con niños ahora que, o sea, ellos ni se les ocurre que la gente mira su discapacidad como algo malo. Tengo una niña en el segundo grado y ella dice, oh, si sí, no puedo ver. Y todos sus amigos, ay, nosotros ojalá tampoco pudiéramos ver. Queremos usar bastón como tú. Uh, y una mamá me dijo, ah, estaba lloviendo y mi niña tenía la sombrilla en el piso. Le digo, ¿qué haces? Está lloviendo. Y me dice, no, no, es que no puedo ver. Es mi bastón. Entonces, ellos se sienten muy positivamente de su discapacidad. Y esa es la meta. Si podemos llegar a las escuelas primarias y cambiar las actitudes de los maestros, de los administradores, yo pienso que ese es un paso muy bueno que podemos tomar. De muchos, pero uh -huh. sí, es un paso fundamental. La importancia del empoderamiento y, y uh -huh. la de conciencia, ¿no? Eh, Quito, los invitamos a, ¿tendrá alguna pregunta más? Sí. Hola, yo soy Katy Pico. Eh, soy persona con discapacidad desde hace ocho años uh, por un cáncer uh. y he tenido oportunidad de compartir con muchas personas con discapacidad aquí. Y yo quiero, eh, he querido siempre llevar un mensaje de, bueno, salvé mi vida, perdí una extremidad, pero no hay problema. Pero en este trayecto he podido compartir con muchas personas que se sienten victimizadas. Y es una actitud en las cuales se sienten como, como que la sociedad tienen que apoyarles, la sociedad tienen que darles cosas o cualquier otra situación. Es un sentido de victimización, ¿no? Que personalmente quisiera poder darles unas palabras para decirles, pero tienes la vida, no importa cómo la tengas. Pero, ¿qué enfoque es el más adecuado para una persona normal como yo poder dar un cambio de actitud a la gente con discapacidad para que seamos más líderes de la sociedad, que es lo que necesitamos, ¿no? Sí, es una pregunta fascinante, pero no sé si te... <risa> Sí, entonces, um, hablamos mucho en el ámbito de la discapacidad, de diferentes módulos de la discapacidad, ¿no? Entonces, hay el módulo del de el aspecto médico. Y, en, en general, en la sociedad, todos miran a la discapacidad como algo médico, como qué tragedia, qué triste. Claro que vas a estar deprimido porque tienes discapacidad. Nosotros miramos a la discapacidad como un módulo social, cultural. Es parte de mi cultura, de mi identidad. Y claro que es un proceso. Um, entonces, muchas veces cuando conozco a gente con discapacidad que está en esa situación, es obviamente de apoyarlos, pero la gente a su alrededor muchas veces deja que estén o, claro, que estás deprimido porque tienes discapacidad. o oh, sí, tu vida es horrible. No me puedo imaginar cómo yo fuera si tuviera esa discapacidad. Entonces, yo pienso que una manera de ayudar a esas, a esas personas que se encuentran en, en ese lugar, y es algo muy uh, normal encontrarse en ese lugar um, y apoyarnos a nosotros mismas, es por tu ejemplo. O sea, yo cuando yo cambié mi idea de qué es la discapacidad es porque yo conocí a gente con discapacidad que se sentían empoderados y yo dije, ¿cómo puede ser? O sea, ¿cómo pueden sentirse tan bien de sí mismos? Entonces, eso empezó a cambiar mi actitud. Y no necesariamente ellos diciéndome, empodérate aprende de la discapacidad. O sea, no, porque eso también puede alejar a la gente. Pero dando el ejemplo de, oh, ven, vamos a salir a la tienda, vamos a una fiesta. Y que ellos miren el día a día cómo haces las cosas. También parte de eso es la escuela, que yo pienso que es algo muy importante. La escuela puede ayudar con, con, esas, um, con esos módulos y también, la profesional de mental health, um, la profesión como Selena estoy aquí. <risa> estoy muy excited. Entonces, la profesión puede ayudar porque mucha gente, muchas veces la gente va a ver a los consejeros. Y los consejeros, en vez de ayudarles y, de, y darles técnicas para superar su depresión o su tristeza, les dicen, oh, claro que estás deprimi deprimido. Entonces, sí. la escuela y diferentes aspectos. Aspectos. Yo creo que ese es un punto muy importante, pero también desde mi punto de vista, como sociedad tenemos que tener las mismas expectativas de una persona con discapacidad que una persona sin discapacidad. Vuelvo a lo mismo. O sea, para mí algo muy importante y fundamental para mi desarrollo fue si mi hermano es independiente en el sentido de que tiende su cama, lava los platos, va con, sale con sus amigos, tiene que mantener un nivel educativo eh, alto, yo también tenía esas mismas obligaciones. Mis padres me presionaban para que yo también tuviera esas mismas eh, expectativas. Entonces, realmente, como sociedad, mantener estándares, porque muchas veces nos dicen, ay, si sí, no puedes caminar, pobrecito, entonces no vas a poder. Y está bien si no haces tu tarea. O está bien si no te vas a dormir a la hora que tienes que dormir, o está bien si no haces, si no haces tu terapia. Y no, como personas sin discapacidad, nuestro rol, o bueno, no nuestro porque yo tengo discapacidad, pero su rol como persona sin discapacidad es exigirle a las personas con discapacidad lo mismo que le exigirías a alguien que no tiene discapacidad. Perfecto. Gracias. Este, vamos, regresamos a nuestras preguntas más en línea. Tenemos una pregunta de Cuba. ¿Cómo puede la sociedad civil influir en el desarrollo de leyes para apoyar a las personas con discapacidades? Esa es la manera que las leyes pasan. Por ejemplo, en Estados Unidos no hubiera pasado ninguna ley si la gente con discapacidad no hubiera marchado, hablado con sus legisladores, hacia, hecho acciones. Es sumamente importante que el público civil, la gente con discapacidad, se haga notar, se haga una presencia poderosa. Y no tienes que tener mucho dinero para hacer una presencia poderosa poderosa. En Estados Unidos cuando estaba pasando uh, el movimiento aquí de gente con discapacidad, en California se organizaron, y e hicieron, um, iban a las oficinas de los legisladores y se sentaban hasta que los escucharan. O sea, no les estoy dando ideas, porque luego el gobierno de Cuba, pero, o sea, el, el público civil tiene muchísimo poder y una vez que empoderas a la gente con discapacidad y decirles tú tienes el poder de hacer cambio, de cambiar a la sociedad, de cambiarte a ti mismo, eso es lo que va a hacer que sigan las leyes, porque las leyes son un reflejo de lo que quiere la sociedad. Pero, pero muy importante creo que cabe recalcar que tiene que ser un movimiento liderado por personas con discapacidad. Uh -huh. El rol de la sociedad civil, que no es persona con discapacidad, es apoyar a que las personas con discapacidad sean líderes. Uh -huh. De nada sirve o no no es tan poderoso que sea un movimiento de organizaciones civiles que no es liderado por personas con discapacidad. Uh -huh. Eso realmente para mí por lo menos es fundamentalmente el primer paso. Perfecto, gracias. Pasamos ahora a una pregunta desde Managua. ¿Cómo se está trabajando la inclusión de niños y niñas en las escuelas públicas en Estados Unidos? Ok, uh, perfecto. Creo que Entonces, es más Sí, um, yo, yo fui a la escuela pública en Estados Unidos eh, con, como persona con discapacidad y también soy maestra. Entonces, un estudiante con discapacidad no se le puede negar la educación pública en Estados Unidos. Si tú tienes una discapacidad, te tienen que tomar en la escuela y proveerte los servicios que necesitas. Hay una ley llamada FAPE, que es Free and Appropriate Public Education, y eso quiere decir que tú tienes que tener una educación pública gratis y apropiada para tus necesidades. Entonces, si la escuela, la que te queda más cercana, no puede con las necesidades, es la responsabilidad de la escuela pública, el gobierno, encontrar una facilidad donde vas a recibir esa educación pública. Si te queda más lejos, tiene que tra proveer transporte, um, ese tipo de logísticas. Now, dentro de la clase hay diferentes modos de la inclusión. Hay un método que para mí no es el más ideal, pero se llama el resource room, o tener un cuarto de recursos. Los estudiantes hacen varias materias con sus compañeros y durante el día se sacan y en un lugar específico hacen ciertas materias con un profesional de uno a uno. También hay lo que se llama la inclusión uh, completa, donde un estudiante con discapacidad está dentro de la aula de clases y tiene apoyo de profesionales que entran a la clase. Entonces, yo trabajo con estudiantes invidentes, entonces, yo entro a la clase y apoyo al niño si están um, leyendo algo, le proveo los materiales en braille. O es, el otro día estaban haciendo una actividad y la maestra me dijo, no sé cómo modificar la actividad. Tenían que mirar fotos um, de los derechos de los afroamericanos en Estados Unidos y ver qué, o sea, qué es lo que ellos pensaban sobre la foto y cómo iba con su vida personal. Entonces, le dije, ah, está bien, mira, lo que vamos a hacer es le vamos a describir la foto. Tiene esto y esto y esto, pero describir la foto de una manera sin, sin mis propias ideas y, y lo que yo piense de la foto. Entonces, él pudo, oh, OK, pues yo pienso que me aplica de tal y tal manera. Entonces, la meta siempre debe de ser la inclusión completa. Uh, también tenemos un programa de preescolar donde es la misma idea. Um, y es tenemos varios estudiantes con discapacidades desde Down syndrome a uh, discapacidades físicas, invidentes que son parte de la clase y estudiantes sin discapacidad y ellos aprenden a interactuar juntos y ser parte del de currículo um, y lo más pequeño se hace más triunfo tienen los estudiantes ambos los con discapacidad y sin discapacidad. Los, ambos hacen mejor educativamente, socialmente, dentro del trabajo. Sí. Yo creo que, yo creo que I mean, o sea, es la persona perfecta para responder eso, ¿no? Pero yo, eh, basada en mi experiencia, estuve eh, la semana pasada en Panamá y pude ver muchas escuelas también cómo trataban la discapacidad y eran mucho el sistema que hablabas, ¿no? Que los tenían de manera segregada, los tenían en, en un salón independiente, los tenían en, incluso en una escuela independiente, preparándolos para que eventualmente se integraran. Yo les digo que yo, yo fui una persona que completamente se integró a una escuela convencional desde que, desde que, desde que empecé la escuela. Y eso realmente, fundamentalmente, es el, el camino que debemos de tomar. O sea, crear infraestructuras que apoyen a personas con discapacidad desde el principio. ¿Por qué? Porque empiezas a ver con estos chicos que yo visité en Panamá que por más que sea un apoyo uno a uno, el desarrollo porque así no es la vida, no vivimos, no vivimos aislados de la sociedad. Entonces, mientras más políticas existan y mientras más apoyo exista para incluir a personas con discapacidad desde el principio, mejor va a ser el desarrollo social de la persona con discapacidad. Y algo que mencionaste que es sumamente importante es el término segre segregado. Sí, Entonces, no permitimos la segregación para cualquier otro grupo. O sea, no decimos, OK, ah, sí. o sea, los latinos acá, <risa> los güeros acá. O sea, no hacemos eso porque nos damos cuenta que es algo o sea, que no es bueno. Pero lo permitimos con estudiantes con discapacidad y ponemos muchas barreras que no necesariamente son reales. Yo he escuchado muchas veces, ay, no, no sé si puedo tener un estudiante invidente en mi clase porque tiene bastón. ¿Y qué pasa si los niños se tropezan? O sea, entro a la clase y hay mochilas por todos lados, <risa> lápices. Y digo, si se tropiezan en el bastón, no sé, porque todo el resto del aula es un desastre. Entonces, unas veces ponemos barreras educativas que en realidad no existen y es algo que tenemos que pensar estamos segregando a los estudiantes y sí por qué lo estamos haciendo y cómo podemos dejar de hacer la segregación muy buena observación conchita mm -hmm. en eso pasemos a la próxima pregunta esta viene desde Ciudad Juárez de la ONG porque todos somos iguales cómo inte cómo integrar a las personas con discapacidad intelectual como aut eh, autismo síndrome de Lennox Gastaut para que ellos que no hablen que no hablen puedan tener sus decisiones. En la escuela donde yo trabajo tenemos um, estudiantes con autismo que son parte de la escuela um, y no necesariamente es lo ideal, pero hay tecnología para especialmente para estudiantes que no que no hablan para que puedan comunicar sus deseos y qué es lo que quieren. Una manera que se puede hacer es integrarlos dentro de la aula y tener estos sistemas de comunicación que aprenden los otros estudiantes. Entonces, no siempre debe de ser como el estudiante con la discapacidad, con el ayudante y él comunicando con la clase, porque esa no, es esa no es la comunicación real. Entonces, si ellos pueden tener un sistema, hasta puede ser algo dibujado donde ellos seleccionan, yo quiero tal cosa, y se lo pueden comunicar a los compañeros y enseñar a los compañeros también cómo interactuar. Um, y dependiendo la discapacidad, se puede hacer donde, OK, aquí se llama un término scaffolding. Entonces, es la idea que tú tienes un plan, por ejemplo, estamos haciendo fracciones dentro de la clase de matemáticas. OK, estamos haciendo fracciones. Este estudiante apenas está haciendo sumando de dos por dos. Entonces, tomas el mismo, la misma lección y la cambias, la modificas para que ese estudiante la pueda lograr. Entonces, mucha gente dice, eh, pero necesitas otro profesor, bla, bla, bla. Puedes utilizar a los mismos estudiantes dentro de la clase que, su, que o sea, se saben la materia de, de súper bien y están aburridos porque no saben cómo seguir. Y ellos, compartir con los compañeros y ha dado resultados muy buenos porque um, nos enseña la ciencia que cuando un, un estudiante le enseña algo, a otro estudiante más aprende el tema. Entonces el estudiante que lo sabe bien está aprendiendo más y el estudiante que apenas está tratando de entender dos por dos lo puede, um, lo puede entender. Yo te yo te, yo me, voltearía <risas> la pregunta, ¿no? O sea, no hables por un día. Ponte el reto de no hablar verbalmente por un día y va a haber maneras en las que tú vas a comunicar lo que tú quieres así lo que tú quieres hacer, lo que tú quieres decir, sin el habla, tú vas a encontrar la manera de comunicarte. De esa misma manera, las personas con discapacidad. O sea, a lo mejor ellos no pueden hablar, pero van a encontrar maneras de comunicarse. El rol de nuestra de sociedad, de gobierno, es identificar cuál es esa manera de comunicación y apoyarlos a que se puedan comunicar de esa manera. Vamos a, Gracias. ¿eh? Vamos a la República Dominicana donde se nos pregunta qué aconsejan para lograr un trabajo más integrado y armónico entre diferentes movimientos asociativos de personas con discapacidad. Uy, es una pregunta bastante difícil que yo la he vivido. Yo empecé un, un una empezamos eh, con mi trabajo una campaña de, de contra porque hay mucha violencia por parte de la policía hacia personas con discapacidad, específicamente personas con discapacidad intelectual. Entonces, nosotros empezamos una campaña eh, para, para eh, entrenamientos y muchísimas personas con discapacidad, y con Chito ya lo hemos hablado mucho, muchísimas personas con discapacidad critican y, y eh, no apoyan a otros movimientos de discapacidad. Y yo creo que. Hablar de estas experiencias y hablar de estos temas es fundamental. Porque si nosotros como sociedad, como grupos de personas con discapacidad, no nos apoyamos a uno a otro, ¿cómo podemos esperar que el resto de la sociedad nos apoye y se unifique con nosotros? O sea, realmente creo que es algo difícil. Eh, con el ejemplo que daba eh, anteriormente de, de una incubadora, que no es accesible para personas con discapacidad, yo mandé un, un mensaje a varias personas con discapacidad que fuéramos a ver el espacio y solamente dos personas con discapacidad llegaron al espacio. Entonces, es algo difícil, es algo que por lo menos yo he visto que es complicado de hacer, pero yo creo que la solución es eh, hablar de estos temas y decir, y realmente criticar nuestra misma comunidad y decir, si nosotros mismos no nos apoyamos, ¿cómo esperamos que otra comunidad nos apoye? Sí, o sea, estoy de acuerdo, pero también pienso que, o sea, esto no existe en ninguna comunidad. O sea, yo he sido parte de comunidades para derechos de inmigrantes en Estados Unidos, para gente, um, minorías en Estados Unidos, y no hay un grupo que está completamente unido. Pero eso es normal, o sea, todos, somos individuos que pensamos diferente. O sea, los dos podemos tener discapacidad, pero uno puede ser muy izquierdista y el otro más derechista. O sea, no vamos a estar de acuerdo en muchas cosas. Entonces, yo pienso que unas veces somos demasiado estrictos, pero ningún otro grupo lo ha logrado, al menos en Estados Unidos. Entonces, yo pienso que lo que dijo Diego es muy importante, seguir teniendo las conversaciones. O sea, no por decir que, es difícil, no podemos seguir tratando. O sea, la discriminación nunca se va a acabar. Eso no quiere decir que, OK, no vamos a tratar. Vamos a seguir tratando de unir a diferentes grupos. Y lo que yo he notado es, es como en esta área, hay mucha gente con discapacidad. Y unas llegan a unas cosas y otras llegan a otras. Y no llegan todos al la, a la mismo evento porque no les interesa, porque somos individuos y gente que tiene su personalidad y sus gustos. Entonces pienso que es algo que tener en mente, pero todavía seguir teniendo las conversaciones para tratar de unirnos. Vamos a tomar otra pregunta más de, de, de línea. Esta viene de Ana, que, nos pregunta, que les pregunta: ¿La familia es el principal motor para promover la inclusión? De ahí que las familias deben estar empoderadas y con una, una visión muy clara sobre lo que significa la inclusión y la defensa y promoción de los derechos de las personas con discapacidad. ¿Cuál es, su opinión? ¿Cuál es su opinión acerca de esto? Yo, eh, Mira, creo que lo dijiste totalmente claro, ¿no? La familia tiene un rol muy importante. Pero muchas veces, sobre todo en Latinoamérica, ponemos esa presión de liderazgo y de conocimiento de derecho y de sacar adelante en la mamá. Y, y creo que realmente es una conversación que se debe de tener en familia, ¿no? En decir, porque realmente a mí me pasó. Mi mamá, la que era responsable de mis terapias, la que era responsable de ver que, cómo pelearse con la escuela, era mi mamá. Entonces, yo creo que si tenemos conversaciones y decimos, bueno, ¿cómo nos afecta esto en familia? ¿Cómo me afecta esto como hermano de una persona con discapacidad? ¿Cómo me afecta esto como papá, como mamá, como tío? ¿Y cuál es mi rol familiar para apoyar a una persona con discapacidad? Avanzamos, ¿no? Pero muchas veces yo siento que las familias, no tienen esta conversación por la pena o por el estigma social de hablar de la discapacidad. Entonces yo creo que fundamentalmente el primer paso es hablarlo y discutirlo en tema familiar, no nada más esperar que la mamá o el papá tomen el rol de liderazgo en, en, en el rollo de la discapacidad. Estoy completamente de acuerdo, o sea, la familia tiene un rol sumamente importante para estas ideas de discapacidad. O sea, yo aprendí de mi familia que es algo que se tenía que rezar, que es algo que, o sea, cuando mueras y vayas al cielo ya no vas a tener la discapacidad. O sea, aprendemos todas estas ideas de nuestras familias. Y no tienen malas intenciones. O sea, nuestras familias obviamente quieren lo mejor para nosotros. Pero yo pienso que es sumamente edu importante educar a las familias, y yo como que las truco en educarlas, porque, yo pienso que es la responsabilidad de todos ser parte de una comunidad. Entonces, como maestra, yo les digo a los padres, OK, les voy a proveer comida gratis, cuidado de niños y transporte, y vamos a tener una sesión pequeña y hablen. Hablen de sus preocupaciones, de, de cómo piensan ustedes que va a ser el futuro de sus hijos. Y muchas veces salen estas ideas de, no, es que yo pienso que va a tener que cuidar a mi hijo por el resto de su vida, yo, o yo pienso que fue, es mi culpa que mi hijo tiene una discapacidad. Y eso es muy común que los padres piensen en eso. Entonces, solo para escuchar lo que quieren decir los padres y luego proveerles, miren, no necesariamente es así. Déjame presentarte a una persona adulta con discapacidad, que tiene la misma discapacidad que su niño, que, que es, estudiante que fue a la escuela, que está casado, que tiene dos niños. Y así de poco a poco cambiamos la mentalidad de los padres. Pero es sumamente importante tener, tener esas conversaciones, pero también decir, ¿sabes qué? Está bien que te sientes así. Porque unas veces yo conozco a gente con discapacidad que dice no, no, no, no, no, no. no pienses eso, estás mal, no te sientas con pena. Y es un, es, un par, es un proceso. O sea, es como cuando alguien fallece, hay procesos de, te niegas que existe, luego lo aceptas, luego tratas de ayudar, de encontrar ayuda. Si no apoyamos a las familias en ese proceso de dolor, de, de sufrimiento, de ellos pensar que es su culpa, nunca vamos a llegar al proceso de empoderamiento. Entonces, apoyarlos en ese proceso. Y yo les, yo les doy comida gratis y cuidado de niños y transporte. Sí. Y con eso me llegan. Porque si no proveo eso, <ríe> nadie me llega. La comida y la conversación sí. siempre es muy rica. Veamos una. Una última pregunta eh, en línea de vía de nuestra embajada de Estados Unidos en Managua. ¿Cuáles son los avances en Estados Unidos para mejorar el empleo de las personas con discapacidades? ¿Hay estadísticas disponibles sobre el empleo? Muy buen punto. Yo de hecho estoy trabajando mucho en eso. Ahorita la, la campaña que tenemos es para precisamente eh, cuestiones de empleo. Este, Las personas con discapacidad, incluso en Estados Unidos, siguen siendo una de las minorías menos em, eh, empleadas por empresas. Y esto regresa un poco a lo que hablábamos anteriormente, ¿no? Existe una creencia social de que las personas con discapacidad pueden producir o hacer menos. Y esa es la mentira social que tenemos todos, tanto gobierno como sociedad, como eh, ciudadanos, de romper, ¿no? Y ahora, otra alternativa que a mí me parece muy, muy enriquecedora, enriquecedora y es ahorita lo que yo estoy trabajando, es el emprendimiento. Yo creo que todas las personas con discapacidad somos emprendedores. O sea, realmente, piénsalo, ¿no? El tener que descubrir cómo voy a vestirme, cómo me voy a bañar, cómo voy a uh, manejar, cómo me voy a comunicar, son habilidades de tenacidad, de creatividad de ser ingeniosos. Y muchas de esas habilidades se transfieren a emprendedores y se pueden transferir a, a negocios. Entonces, yo creo que un punto que es poco explorado es utilizar esas habilidades que las personas con discapacidad tienen para apoyarlos a que sean emprendedores de sus propios negocios. ¿Y qué pasa? Cuando tienes una persona con discapacidad que es emprendedor, que es líder, también rompes con los paradigmas sociales. ¿Por qué? Porque ya tienes a una persona con discapacidad que es jefe, ya tienes a una persona con discapacidad que está al, al mando de sus propias decisiones. Ya tienes una persona con discapacidad que a lo mejor está contratando a otra, persona con dis a otra persona sin discapacidad, entonces rompes el paradigma que dice que las personas con discapacidad no pueden ser independientes. Ese es mi, de mi punto de vista desde, desde, el, desde el emprendimiento. Um, y como dijo Diego, o sea, Estados Unidos no está liderando en términos del empleo. Uh, 70% de la gente con discapacidad no tiene empleo. entonces, Pero a diferencia de otros países, Estados Unidos tiene un, un programa de rehabilitación. Entonces, una persona que quiere buscar empleo tiene servicios gratis que se le proveen por medio del gobierno. Entonces, por ejemplo, um, un estudiante quiere ir a la universidad, o sea, hay ciertos ciertas cosas que tienen que hacer, pero se les provee ayuda para ir a la universidad, para comprar los libros, para su vivienda, para computadoras. Um, si quieren empezar a trabajar en un restaurante, por ejemplo, se les puede proveer uniforme, se les puede dar entrenamiento de trabajo. Entonces, ese sistema de rehabilitación, según, debe de ayudar a la gente con, a la gente con discapacidad, en términos económicos y también en términos de cómo acceder al trabajo, les pueden dar a alguien que vaya con ellos al trabajo en el principio para que los oriente, para que les explique cómo hacer las cosas. Um, y hay créditos que se pueden hacer con los impuestos. Si tú eres un negocio y contratas a una persona con discapacidad, recibes créditos y no pagas tanto impuesto. entonces Ciertas iniciativas así se pueden hacer en el gobierno de diferentes países, donde okay, un, un negocio contrata a una persona, se le pueden hacer um, diferentes cosas. Pero en términos de empleo, yo pienso que Diego tiene una idea muy innovadora y muy buena, porque en realidad no estamos empleando a gente con discapacidad. O sea, 70% es demasiado alto para cualquier población. De acuerdo. No, este realmente es una conversación riquísima, lo que estamos teniendo ahora mismo. Podríamos continuar por mucho tiempo. Pero ahora vamos a regresar a Quito. Ahí tenemos un tiempo para una pregunta final, si es posible. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Eh, mi nombre es Rina Rivera Sánchez. Eh, yo tengo discapacidad visual. Uh -huh. eh, discapacidad la he tenido toda la vida, pero son ocho años que yo la reconozco como tal momento yo trabajo eh, como locutora en un medio de comunicación acá. Tengo un progr programa que se basa o se enfoca a tratar todo lo que tiene que ver con el área de las discapacidades. Y lo más interesante es que el programa está conducido por personas que vivimos la discapacidad, que, que tenemos discapacidad visual y sabemos en sí la realidad que, que, que pasa una persona que tiene una cierta limitación. Nosotros en el programa siempre tratamos de enfocar de que una discapacidad no es una barrera, al contrario, es un, un propósito, es un objetivo para hacer las cosas de diferente manera. Nosotros siempre eh, hacemos eh, ped el pedido a la gente, a la, a la audiencia, a que cambie ese, esa mentalidad, de, a que elimine la culpa, a que la gente piense que somos capaces de muchas cosas. Entonces, nosotros siempre hacemos el llamado a dejar de incapacitar a la discapacidad. Eh, son realmente actividades que nosotros tranquilamente podemos realizar, igual que las demás personas que no tienen discapacidad. Mi pregunta es, ¿Cuál es el papel o qué tan importante es el papel en el tema de discapacidades eh, de los medios de comunicación? Gracias. Fundamental, fundamental. Eh, perdón, pero es que eh. me acaba de pasar una situación, una situación muy, eh, muy que va mucho con esto. Eh, estuve haciendo varias entrevistas en Panamá y uno de los medios de comunicación hablaba sobre. Cuando me entrevistaron, decía. Y Diego sufre de parálisis cerebral. No, no, no. Yo no sufro de ninguna parálisis cerebral. O sea, no estoy sufriendo. Yo tengo parálisis cerebral y es, es, estoy a, me siento afortunado de tener parálisis cerebral. Y ya, ¿no? Entonces, realmente creo que los medios juegan un papel fundamental en cómo hablan de la discapacidad. No somos víctimas. No estamos sufriendo de ninguna enfermedad. Entonces. Los medios tienen una responsabilidad de hablar sobre la discapacidad desde ese punto de vista y de decir, la discapacidad es algo que se puede celebrar, es algo que se puede, eh, vaya, disfrutar. No es algo que hay que sufrir, no es algo que hay que ocultar. Eh, y mientras más, más hablen los medios de la discapacidad desde este punto de vista, mejor vamos a, a incluir a personas con discapacidad. Sí, hay un término que se usa en inglés que se llama inspiration porn. Entonces, es la idea que una persona con discapacidad solo sirve para dar inspiración a las personas. Entonces, en, en los medios de comunicación, típicamente miras a una persona con discapacidad y es, ¡Ay, pobrecita! Um, algo les pasó y vamos a ayudarles o aquí en Estados Unidos se hace mucho lo que se llama prom y es un gran baile al final del año eh, en el doceavo grado donde los muchachos invitan a las muchachas o las muchachas a los muchachos lo que sea todos van y se visten y van o sea muy formales lo que pasa mucho es que hacen videos de ay, esta persona con discapacidad, nadie le quería preguntar al prom. Entonces, esta persona le preguntó, oh, bravo, bravo, porque le preguntase a la persona con discapacidad. O sea, eso reencalca la idea que las personas con discapacidad no somos parte de la sociedad, que no somos dignos de tener una pareja, o de ir a un baile, o de, o sea, y no es algo que no podemos hacer. O sea, podemos entrar, si es accesible, ojalá, al, al espacio, podemos bailar, podemos o sea compartir con los amigos, pero estos videos siguen surgiendo. Y ahorita va a empezar, y estoy lista para que vengan los videos, de cómo esta persona de caridad pidió a una persona al prom que fueran con ellos. Y es algo que me hace enojar demasiado, porque en vez de esas historias, lo que debemos de estar haciendo es, ah, OK, hay que hacer un certamen de Diego con discapacidad, y cómo está haciendo que, que gente con discapacidad pueda estar empleada. Y es algo que tenemos que cambiar de los medios de comunicación. Y en cierto término, nosotros reflejamos los medios de comunicación y ellos nos reflejan a nosotros. Entonces, es responsabilidad de nosotros educarlos y de ellos, como medios, ser responsables de lo que están sacando al público. Perfecto, Conchita, muchas gracias. Y un punto muy importante. Eh, tenemos entendido que Quito tiene la última pregunta, así es que adelante con Quito con la última pregunta. Muy bien. Sí, en las últimas preguntas, muy bien. Adelante. Muy buenas tardes con todos. Adiós. Mi nombre es Santiago. Hey, así se y llama mi hermano. Es un honor el formar parte de esta charla llena de conocimiento y de derechos con personas con discapacidad. Desde mi manera de pensar como persona, con una bendición, como yo lo manifiesto y sé decir, creo que falta mucho educar a esa sociedad, porque nosotros vivimos en un mundo cotidiano, dentro de esa sociedad común y corriente. Y creo que falta educar mucho a esa sociedad en varios sentidos. Como se lo manifiesta y eh, se ha dado en, a lo largo de esta charla en diferentes sitios, como en sitios educativos, tantos básicos, medios y superiores en sitios de entretenimiento como en cines, teatros, coliseos, en sitios deportivos, en sí en el mundo exterior, fuera de hogar, como es en medios de transportes, puentes peatonales para personas, veredas y eso. Porque se habla de un cambio, pero se ve de una manera superficial, más bien no de una manera profunda como es que nosotros en realidad lo vivimos, entonces esa gente no lo respeta. Yo, y como persona, me gustaría, no sé, demostrar a las autoridades, al gobierno, me gustaría a mí trabajar, incluirme a ese cambio. Como demostrar, yo como persona, junto a mi familia, junto a la fundación que yo orgullosamente formo parte, que se llama. Hermano Miguel, a exigir que haya ese cambio, porque a lo largo de toda esta charla hemos topado varios puntos, como es eso, no, incluso en el trabajo. Entonces me gustaría formar parte, pero ya, de ese cambio, porque es algo que debemos exigir nosotros como personas que tenemos una bendición, porque no es una discapacidad. Es algo único, porque nosotros podemos llegar y sobrepasar de esos límites de cualquier otra persona o ser humano común y corriente. Muchas gracias por sus conocimientos, por esta charla tan formidable, así por los panelistas y todas las preguntas que se ha logrado en este transcurso de esta charla. Yo creo que he topado todos los puntos ahorita, ¿no? Es mi opinión y pregunta. Para ustedes, muy buenas tardes. Bien, Santiago, realmente unas este, palabras muy, muy, muy excelentes, eh, que realmente resumen muy bien lo que hemos estado este, discutiendo durante, durante esta charla. No sé si ustedes les gustaría decir alguna última palabra en el sentido de lo que yo quiero decir. Yo quiero decir algo, muchas gracias por tu, tu comentario, Súmame, es, nos alegra mucho. Um, quiero tocar un poquito sobre lo que dijo sobre la discapacidad, que es algo que nosotros hablamos mucho. En Estados Unidos, eh, mucha gente también dice, o sea, no, no es discapacidad, es capacidad. O yo no tengo discapacidad, tengo buena actitud. Y es algo que nosotros queremos cambiar el lenguaje. Por ejemplo, yo digo que tengo discapacidad y muy orgullosamente, porque la sociedad nos ha dicho que la palabra discapacidad es algo malo, es algo negativo. Um, y yo lo hago mucho con el ejemplo de ser mexicana, ¿no? O sea, yo soy mexicana y... En Estados Unidos no siempre es algo positivo. O sea, la sociedad, los medios de comunicación nos tratan horrible, o sea, diferentes cosas. Pero yo sé que ser mexicana es algo positivo y que me ha empoderado y que es algo que es parte de mí. Entonces, no dejo que la sociedad cambie eso de mí. Entonces, con la discapacidad es el mismo término, ¿no? Nosotros decimos, tengo discapacidad y estoy orgulloso de, de esa discapacidad. Y aunque la sociedad diga que discapacidad es una palabra negativa o mala, yo sé en mi realidad que esa no es la realidad. Y me gusta lo que dijiste sobre, o sea, es una bendición. Que sí, o sea, yo pienso que sí es una bendición. <risa> um, pero como te, sentirnos orgullosos de poder decir la palabra discapacidad. Es algo que trae poder al individuo de decir, sí, yo soy tal persona, yo vivo esta realidad y tengo discapacidad. Y en, en inglés hay una frase que se dice, disabled and proud, como Orgulloso con discapacidad. Discapac Orgulloso de discapacidad. Entonces, es solo un punto que quería decir porque es algo que tenemos que empezar a pensar de cómo nos identificamos y cómo identificamos a las otras personas. Yo estoy totalmente de acuerdo. Era justo el punto que iba a hacer. Este, pero me ganó con este, No, eh, era justo lo que iba a decir, ¿no? Realmente creo que es importante reconocer que la discapacidad es real. Y la discapacidad existe. Así como existen los rubios, así como existen los chaparros, así como existe la gente con pelo castaño, así existen las personas con discapacidad. Y mientras más hablemos y utilicemos la palabra discapacidad, no capacidades diferentes, no personas con, con especiales, no. Personas con discapacidad que tienen aportaciones que dar, que tienen beneficios sociales, mejor van a estar muchas personas. ¿Por qué? Porque reconocemos la discapacidad como algo positivo que tiene una contribución social, política y económica, y no es algo que tenemos que esconder. ¿no? Entonces creo que ese es mi último punto. Con esas grandes palabras este, vamos a, hemos llegado al final de nuestro programa. Muchísimas gracias por compartir sus perspectivas y darnos la oportunidad de conocer sus experiencias. Podemos ver que, puede, que quedan muchos desafíos por delante todavía, pero con el compromiso y la cooperación también podemos esperar progresos. Quisiera agradecer a Conchita de Diego por su, su participación aquí con nosotros, a nuestro público en línea, a nuestros invitados del Ecuador, y a los grupos de espectadores en Ciudad Guatemala, Santiago de Chile, en La Habana, Cuba, Ciudad Juárez, México, en el Centro Binacional de Monterrey. Uh, Monterrey. de Monterrey. Monterrey, claro. El Centro Binacional de Managua, el Centro Binacional de Limón, Costa Rica, el Colombo Americano de Medellín, Colombia, el Centro Cultural San Pedrano de Honduras, y a la agrupación Cibao de Exalumnos Fulbright de la República Dominicana. Para concluir, me gustaría citar al, al expresidente George, eh, George Bush Padre, que en 1990, eh, lo cito, Juntos debemos eliminar las barreras físicas que hemos creado y las barreras sociales que hemos aceptado, pues el nuestro no será verdaderamente un país próspero hasta que todos prosperemos en él. Ha sido un placer y honor estar con ustedes. Hasta la próxima y que pasen unas muy buenas tardes.